Gracias por aguardarnos y por su preferencia, amigos televidentes, a nivel nacional vamos con este contacto hasta Chile. Doña Jessica Mamani nos va a describir lo que está aconteciendo precisamente con ciudadanos bolivianos y también peruanos sobre este tema de discriminación, racismo que viven a diario. Doña Jessica Mamani, muchas gracias, buenos días, eh, toda Bolivia atenta a lo que eh, va a significar precisamente su apreciación acerca de estos incidentes que se han dado en las últimas horas. Buenos días. Buenos días, desde acá desde Arica, acá en el liceo Agrícola, apoderados de un alumno que estudió ahí. Eh, dígame. Bueno, eh, estos temas de discriminación, racismo por parte de gente que eh, lo único que ha logrado es ahora abrir un escenario también ya para el debate sobre de qué manera se está eh, dando precisamente y originando que algunas personas allá en Chile puedan eh, llegar a la agresión a, a ciudadanos bolivianos, pero también ciudadanos peruanos. Claro, imagínense acá, acá como les explico, acá en el, en el liceo nosotros tenemos chilenos, peruanos y bolivianos. Acá como yo estoy de repente, acá en el ámbito político, acá nosotros se están viendo de repente la política de alguna que nosotros solamente estamos como apoderados, acá no estamos siendo ninguna raza ni todo, no, acá todos son humanos son niños pidiendo ayuda que nos sean escuchados y nosotros como apoderados también tenemos que apoyar a ellos, no dejarlos votados, tenemos que intervenir como apoderados para apoyarlos, Pero no es el conjunto de los ciudadanos chilenos, usted eh, es descendiente de Aymaras y... Eh, defiende precisamente una postura eh, que ve injusta hacia el comportamiento del ciudadano, de algunos llamados chilenos, hacia sí. nuestros compatriotas. Claro, por eso, porque acá hay mucha discriminación de parte del director hacia los niños, el trato hacia los niños. Entonces, yo pienso que no debería ser así, porque todos somos iguales, todos somos seres humanos y el tratarlos y el discriminarlos. Es decir, palabra fea, entonces eso no se hace. Bueno, eh, doña Jessica, eh, tendrá que ver mucho esto ya con la postura que tiene el presidente de, de ese país, de Chile, Sebastián Piñera, eh, sobre el tema de una ley migratoria, sobre restricciones a ciertas posturas y ventajas que te, debían tener los ciudadanos eh, que están ahí radicando en, en Chile. Eh, ¿Se refleja precisamente en este comportamiento? Porque, mire, yo le no voy a decir que no es la política, a mí de eso, nada, nada, nada uh -huh. a mí nosotros estamos más puestos solamente a nuestros niños nada más bueno, eh, ha habido reuniones para hacer una representación precisamente sobre esta forma de tener eh, estas agresiones eh, en el tema ya verbales allá en esta unidad educativa sí, tuvimos reunión nosotros como aprobado tuvimos dos respaldos, que fueron personas concejales, y gracias a Dios, ellos lo estuvieron apoyando, que son Carlos Ojeda y Paul Carvajal. Ellos son concejales, que ellos nos, apoy nos están apoyando, porque nosotros tocamos puertas en, el, en, en la municipalidad y nos hemos escuchado Entonces, ellos nos están apoyando a nosotros en todo, en todo. Y entonces, como los otros de la, de la alcaldía de acá, no venían, nos decían una cosa, otra cosa, otra cosa, y yo le dije bien, claro, nosotros acá no somos cabros chicos. Hay niños que están pidiendo que lo escuchen. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Como apoderados, y al Cónsul de Bolivia a don el catari para que él se hiciera presente acá y lo escuchara, y él gracias a Dios que su apoyo, incluso gracias a él, también también, incluso yo le dije, fueron los únicos, los únicos que trajeron cosas para nuestros niños, para que ellos comieran y también nosotros con los apoderados también cooperando a los niños. Eso fue lo que pasó también en el colegio. Por eso tuvimos que ir a recurrir, a recurrir allá. Bueno, Jessica, muchas gracias eh, por estos minutos. Usted nos está reflejando precisamente una preocupación que existe en nuestro país claro. sobre este tema de discriminación eh, y también amedrentamiento que se habría tomado en la unidad educativa hacia eh, ciudadanos bolivianos que tienen obviamente a sus hijos estudiando allá en Arica. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? doña Jessica Mamani. Ya, ya, pues, gracias, Gracias.